Pues en serio, esa belleza tropical que se está riendo es Naki Soto. Y él es Luis Carlos Díaz y a su lado está el que no es Luis Carlos. El otro. Luis Carlos es... con menor coeficiente intelectual. Es Ricardo del Búfalo. Amigo, hermano, y que además tenemos acá porque le dieron un premio, de aquí, que es el premio al ciudadano del año. Dios mío. Y uno ah, que lo conoce. Sé, se me comportan como si estuviera aquí en el ciudadano del año, por favor. Exactamente. Ese dejo como a de la empresa del de, de, ciudadano. ¡Cónchale! Ciudadano del año. ¿Quién te dio ese reconocimiento? Una organización que se llama Más Ciudadanos. Okay. Me gusta, me gusta el, eh, el trabajo que hacen. Están en, en La Guaira dando formación a chamos en primarias, en secundarias. Y justamente transmiten valores ciudadanos. ¿Desde cuándo existen más ciudadanos? Desde hace dos años. ¿Y cómo llegan a ti? No sé. La verdad que un día me escriben, mira, te queremos postular. Y yo, ok. Y un día me mandan un mensaje, bueno, eres finalista. Y yo, ok. ¿Contra, no, quién, que, ¿Contra quién? Contra quién. Contra quién. <risa> <risa> Nicola Yamine, eh, Katiuska Camargo, eh, Elisa Vegas, que es directora de la, ah, sí, de sí. la Orquesta Sinfónica. Eh, ¿Quién más? Y eh, Samuel Díaz. Samuel Díaz. Barridos por todos y quedó Ricardo <risa> claro, el No te da pena con Elisa Vegas, que es una ciudadana ejemplar. Yo voté por ella. Ok. Claro, yo, yo todo yo dije, votaríamos he hecho, por ella. Porque había, que, había votaciones. Entonces yo dije, yo cuando recibí el premio dije, bueno, yo no soy como los candidatos presidenciales. Yo no voté por mí. <risa> yo voté por uno de ustedes. Yo voté por Elisa. Muy Elizabeth. bien, muy bien. Claro, pues eso es. Elisa nah, Vega directora de orquesta, pero es que además se ha echado al lomo a la Orquesta Sinfónica. Y sí. ha sido, pero, bueno, una épica este año. Pero queda Ricardo del no, eh, pero igual hacer humor en un país con las características que vive ahora Venezuela, es también un asunto épico. Hace falta valor, hace falta entereza eh, y hace falta una creatividad que se uh, actualiza básicamente con la frecuencia de unos ejércitos. A... en el marco sí. del conflicto, el rol de Ricardo del Búfalo este año ha sido primero entender qué pasa, y el humorista tiene este, esta suerte de, de daño cerebral, cerebral sí, sí, sí, o, o ventaja, que sí. es que va y viene. Entonces claro. te toca entender qué pasa, ir, llegar otra vez con una reflexión Ajá. y ver si a la gente le da risa para pues, sacar de eso algo útil. Sí. Eh, mí, ¿Y cómo haces eso? A mí me ha tocado eh, tratar de... El, el rol que, que he querido ser este año a raíz de, de todo el tema de la censura en redes sociales fue, bueno, yo soy periodista de formación, okay, voy a informar aparte de hacer reír. Entonces nació así la canción informativa cuando hubo el intento del de, lanzamiento en de Cotice el 21 de enero de este año. Y a raíz de allí, bueno, la canción informativa tuvo un impacto importante, creo que es de los proyectos que ha tenido más impacto que he hecho. Y bueno, dije, ok, aquí hay un, un producto que puede funcionar también para otras cosas. Entonces no solamente informé sobre noticias, sino ya en mediados de año informaba sobre otro tipo de cosas, como el derecho al agua, el derecho a la alimentación el derecho de los niños o el derecho a de la libertad de expresión ya fue más migrándose a los derechos humanos que es algo que no es muy poco y algo que ustedes también justamente han hecho y, y, y más que pues pensar que era una labor ciudadana lo hacía porque sentía que lo era una responsabilidad pero al mismo tiempo me divertía haciéndolo entonces no es no es algo como que bueno esto es algo que hay que hacer para ser buen ciudadano sino lo pensé bueno tengo una responsabilidad como periodista porque me formé como periodista entonces, básicamente, no respondí tu pregunta, creo, ¿no? No, porque me, no, queda, no me queda pendiente la responsabilidad del humorista. ¿Tiene responsabilidad social el humorista? Escúchale, es una buena pregunta. Pero yo creo que no. Yo creo que un humorista tiene que hablar de lo que le provoque. Pero como vivimos en un entorno que no es normal, no es de un país normal, sino es un entorno de opresión, creo que el humorista tiene que tener un rol diferente. Si puedo utilizar su voz para transmitir un mensaje hacia uno no acostumbrarse a la, noma, a la normalidad, porque uno puede adaptarse para sobrevivir. Que es el caso, de por ejemplo, la dolarización en la hiperinflación. Fue uh -huh. una especie de adaptación para no volvernos locos. Okay. Eh, o para que funcionaran las cosas en, en dentro de algo de estabilidad. Pero eso no significa acostumbrarse. Creo que allí el humorista puede tener una labor. como decir, ok, ustedes se están riendo de todos estos absurdos, pero estos absurdos son eso, absurdos. No podemos acostumbrarnos a que esto sea la normalidad. Pero en tu perfil, tú sí has trabajado con derechos humanos. Uh -huh. ¿Cómo llegas hasta ellos? A través de... Primero fue a través de una organización que se llama Un Mundo Sin Mordaza y ellos me, me buscaron para hablar de hacer un taller con derechos humanos. Okay. Que Había una persona que hablaba en serio, daba talleres de derechos humanos, una abogada, que se llama Claudia Manresa eh, y cristian Zincotti. Ellas se turnaban y estábamos Josué Ochoa y yo. yo soy un comediante y nosotros hacíamos como de traductora de lo que decía el abogado. Entonces íbamos a universidades a hablar de derechos humanos, ella hablaba del derecho a la alimentación, daba datos, y nosotros estábamos haciendo chistes sobre algunas cosas. No, había derecho, por ejemplo, el derecho a la vida lo tocábamos y casi no hacíamos chistes, porque no había... O sea, sí. el único chiste que hacíamos era contra el Estado que no hacía su trabajo. Claro. Pero no hay manera de hacer chistes en torno a un tema tan delicado. Entonces, ahí uno se bandeaba también con otros derechos que son más suavecitos. Ahora, Ricardo, para, para un humorista tiene que ser muy difícil ver a una sociedad destruida, mm. descompensada, en el caso venezolano además, cómo, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido mutando y, y eso exige una sensibilidad, sí. que el humorista la tiene para hacer reír, pero cuando les da por el drama yo los he visto hasta deprimidos, Ajá. ¿cómo vives con eso? Bueno, uno eh, trato de, de sí si, si siento empatía, Hay, han dicho que como que para que haya humor no puede haber sentimiento. Para que haya risa, la risa es como una anestesia del sentimiento. Pero uno tiene que tener empatía hacia la víctima, sobre todo. Una de las cosas que yo trato de intento no hacer es burlarme de la víctima. De acuerdo. Eso es algo que no, puedo, no permito yo en mi, en mi comedia. Eh, sino que trato siempre de burlar al victimario o al opresor. Uh -huh. Es hacia allá siempre trato de dirigir en mi comedia. Cuando hay una víctima, a veces hay humor donde no hay víctima, pero ocurre mucho que, bueno, para que se rían, se rían de alguien, pero no siempre es así, no en todos los casos. Yo les voy a dar un dato de esta historia. Cuando Luis Carlos estuvo preso y mientras esperábamos, una vez que salimos del Palacio de Justicia y lo esperábamos en la puerta de la prisión para que le dieran libertad, Ricardo nos acompañó un gran amigo, y en el marco de su tensión, Ricardo fue inventando chistes de cada automóvil que ingresaba a la prisión. Eran todos unos catanares gigantescos, farlanquini, en Malibu, es... ¿Tú no las viste? No, no me, las... Y me perdí los chistes. <risa> me perdí el trending topic. Era... <risa> todo. Es que el contraste fue muy bonito, porque la mayoría de quienes nos acompañaban, periodistas y defensores de derechos humanos, entendían la circunstancia desde un rol que ejercen continuamente, uh -huh. este hombre estaba allí como un amigo y así fue como liberando tensión y terminó generando empatía <risa> <risa> en esta gente que terminó rendida ante los chistes, así como, ah, bueno, sí. hay que relajarse. Con defensores de derechos humanos serios. Sí, era, era muy, o sea, a, mí, a mí me conmovió, me enterneció. ¿Cómo, ¿Cómo se produce eso, Rick? En, ¿Cómo es que ves pasar el catanares y le estructuras un chiste? En, en parte fue porque tú estabas fuerte. Si no hubieses estado tan fuerte, tan, tan tranquila, yo no hubiese tenido la, la, re, la relajación para hacer chistes. Yo hubiese estado mucho más preocupado, más asustado... Más pensando, bueno, se la van a liberar, no, ¿qué, ¿qué es esto? Estamos en medio de la noche aquí afuera de, de esta prisión que iba a es la mejor muestra de cómo decayó este país, que iba a ser un super centro comercial y terminó siendo una prisión terrible. Entonces tú estabas ahí tan tranquila, tan fuerte, y yo decía, ok, me siento yo tranquilo para hacer chistes en este momento. Y, y es una manera también de yo relajarme. O Entonces sea, yo, para una de las razones por las cuales me convertí en humorista es para relajar tensiones sociales. A veces, para encajar más en los grupos, uno hace un chistecito y relaja o, o hace reír es como, bueno, sí, estamos más relajados. Para mí, realmente, es así. estamos en ese momento, era de noche, cualquier moto, para mí me da miedo, en Caracas, en la noche, 11 eran las 10, 11 de la noche, pasan estos carros, no, ni me acuerdo los chistes que eran. Yo creo que debía haber llegado a escribirlos todos para la memoria. Pero... Eran, es que entran a esa prisión eh, porque allí hay como un barrio, ¿no? Entonces la gente entra en sub, unos carros horribles. Y, y, y yo decía, pero ¿por qué estos carrotes y, y, y creo que decíamos que entraba gente allí. Algo, no, ya ni me acuerdo qué era, eh, pero sentía que era bueno. Esto me está dando material porque esto es absurdo. Esto es una prisión porque entran carros para, como si fuera por su casa y les abren la, la, la garita como si nada. Claro, para sí. el resto de la sociedad está cerrado, pues nadie tiene acceso. Nadie tiene acceso, entonces sí. me parecía rarísimo. Yo nunca había estado allá afuera y espero nunca volver a estar allá afuera. Ni adentro, Ni adentro. <risa> que es Menos. peor, sí. que es peor, pero, <risa> pero decir, tengo ¿Qué? mucho material y no lo puedo usar todavía. Tranquilo. Oye, cara. bueno, a lo mejor yo sí lo puedo usar. <risa> tengo un amigo, pero quién es. <risa> pero es, es muy difícil me tocó, era como que bueno aquí, este, es mi, este, es mi, este es mi lugar en el mundo, aquí, bueno vine para acá, lo voy a acompañar, pero voy a ser ¿Cuál es, es el toco? ejemplo que le lega un humorista a la sociedad? Eh, bueno, yo creo que uno la libertad de expresión, es tan difícil hacer entender que uno tiene libertad de expresarse libertad de consumir el contenido que quiera y que no hay que Censurar el contenido que a los demás, o, la, o el discurso que a los demás les parezca que es eh, que no se debe decir o algo okay. así. A menos que viole la ley, pues la ley está muy clara. Esta Depende la de las la leyes, injuria. porque también hay leyes que son injustas. Pues. Exacto. Pero igual hay, hay, hay delitos, claro, que es la difamación, mm -hmm. la injuria. ¿Hay persona? ¿Qué persona aquí se riendo? <risa> Tengo que amar al micrófono. Tiene que hablarle de frente hablarle, al micrófono. Hablarle cerquita. Con cariñito. Mira, lo vale. ¿Tú crees que la ley es un límite para la libertad de expresión de un humorista? Eh, no, pero trato de no violarla. Es decir, una vez le escuché decir a, a, a Emilio Lovera que él no sería capaz de decir algo que no pueda defender en fiscalía. Ok. Cool. A partir de ahí yo dije, bueno, en este contexto, lo es mismo. Un gran criterio. Claro, o sea, si yo voy a decir un chiste sobre algo, no me van a joder porque fue algo que. Puede estar ahí en medio de, de vericuetos legales raros. Le, le, lo, siempre trato de decir, ok, si estoy diciendo esto, ¿estoy rompiendo buen ley? Ok, entonces no lo digo. Ese es uno de mis principales criterios. Okay. Porque si no es una manera muy fácil de caer. Entonces yo, como, bueno, si uno, yo por ejemplo, intento ser algo de humor contestatario, por lo menos tratar de, de decir lo que quiero decir lo más duro que pueda, o sea, contundente. Pero pues, en este país es muy difícil. Hay, hay humoristas que se, como, se ganan la vida mostrándole a la gente sus propios absurdos. Uh -huh. En el caso venezolano, además, nuestras propias tragedias, los dramas, uh -huh. las maneras en las que somos. Uh -huh. ¿Qué crees tú que, que conecta más con la gente? Cosas que puedan ser dolorosas, uh -huh. pero mostradas por el humor cambian, son distintas. Sí, porque el humor es una especie de dolor más tiempo. O sea, cuando uno se ríe, se ríe de algo que le, en un momento le dolió, en un momento le causó una incomodidad. O alguna tensión. Entonces, siempre vamos a hacer humor de algo que no que, que sea una desgracia o algo que sea un dolor, justamente. Es eh, como hacer chistes en velorios, que para eso claro, son los velorios. Para eso son los velorios. Para hacer chistes a la persona que se murió. Si no, ¿para qué? <risa> <risa> para que vaya a dar lástima, ¿no, chico? Pero este chiste era este es un jugador de, de, de, de, de caballo, ¿vale? Usted está ahí corriendo con los caballos en el cielo. Y esos chistecitos bobos que hace la gente, pues es un, una situación muy tensa que hay que. Justamente relajar con el humor. Entonces, para mí, va por allí. ¿Qué es hoy un buen ciudadano? ¿Qué debería ser un buen ciudadano? Hoy yo creo que, que sienta que tiene responsabilidad en su entorno o, digamos, en la política desde su área. Es decir, sea lo que sea que hagan, o sea, vendan cocada o, o tengan una empresa de 30.000 empleados, eh. Digamos que tener una responsabilidad social es ser un buen ciudadano o aunque sea un ciudadano, alguien que colabore con la ciudad o con el desarrollo de los ciudadanos. Para mí va por allí la esa idea, ¿no? Se, sea difundir valores, enseñar, un docente, un médico, es un buen ciudadano ya por su propia uh -huh. profesión, a menos que pues te cobren demasiado por una estupidez, que eso, ese médico. Entonces <risa> <risa> Eh, eh, la idea pues es eso, es colaborar con, con, con la gente, eh, sea que lo que sea que hagan, digamos. Para ti el, el humorista es un buen ciudadano, el humorista cumple una función social No todos, algunos sí, algunos quizá no les interesa eh, Yo creo que depende mucho de, de, de la, del sentido de responsabilidad que sienten en torno a, su, a la sociedad, al contexto. Claro, que no, no me refiero al sujeto, sino al rol. ¿Al rol del humorista? El rol del humorista. Pues yo creo que el rol del humorista es hacer reír, y debe ser siempre hacer reír. Pero últimamente, no solamente en Venezuela, sino en muchas sociedades, el humor o el humorista se ha convertido en una voz muy confiable. Incluso hay encuestas que dicen que la gente confía más en la en los comediantes que en los políticos y eso que se explique que hay comediantes que han sido elegidos presidentes sí. y, y alcaldes y gobernadores. Sí, en Centroamérica, en Islandia, somos... En todos lados. Sí, sí, sí. Eh, hay periodistas que son humoristas. No, no, no, yo. Para nada. Pero fíjate, Laureano, se lo llegaron a proponer, que fuese presidente en algún momento. Le dije, no puedo, tengo doble de nacionalidad, se salió ese pedo. No, y además es politólogo. Exacto. Cosa que lo, lo anularía para ser político en este país. Porque, eh, sí, porque eh, sabe cómo porque se las cosas. O sea, Tal cual. <risa> sí, eh. Entonces, yo creo que, no, que, que, que, que la única responsabilidad es que uno sabe que tiene una audiencia y que lo escuchan y que incluso creen en uno. Entonces, pues, tratar de influir positivamente en esa audiencia. Y después de un premio como este, no aumenta el rango de tu responsabilidad. Ay, no sí. te toca ser un mejor sí. Tú te querías no, comer poder. la luz y ya no <risa> vas a Nada, poder. No comer la luz, no me pues, oh. escupí en la calle. Ajá. No, me tengo un peo Si un día no doy paso porque me estoy cagando, se lo dieron. Entonces, digo yo, yo, yo, pero tú qué, mal ciudadano. Sí, Térenle ese premio. No, yo, vale, pero ¿hasta cuándo? En cierto sentido aumenta una responsabilidad. Es eh, algo que no lo... No lo pedí, no lo, no lo querí, me lo dieron, lo, lo asumo con, con mucha humildad me, me encanta que me hayan considerado y que me hayan premiado, pero sí, es un poco un, poco un peso. Bueno, te compartimos algo. Nosotros, por ejemplo, no podemos discutir en público ya. ¿Por qué? Claro, porque la gente es así como, pero ustedes se ven tan unidos y ustedes se quieren tanto. Claro, ustedes es, son pareja de Instagram. estábamos en una tienda de no sé creo que estamos escogiendo un champú para un perro entonces llevamos no sí no sí y cuando volteamos hay una señora viéndonos y que así comiendo cotufas y qué? Yo que yo siempre he querido saber quién gana una discusión entre ustedes dos y estamos escogiendo un champú y era como okay señora o sea, no no pasa nada. O sea, como no ahora quién no gana puede... la discusión aquí la fórmula es muy sencilla siempre ganan aquí uh -huh. y yo trato de hacerla sentir sentir culpable porque ganó por eso es que no se va a ganar el premio Buen ciudadano. Me parece que la estrategia funciona perfectamente. Se gana el eso. premio al buen esposo. Sí, sí, no que, sí, que tú, que eres una planadora y. Castras. <risa> <risa> funciona, me funciona. Sí, la señora Por sí, fin, Sí, la señora. Y que por fin. Aquí es los ojo. Carlos pelean buenísimo. No, no, hay gente, que nos, hay gente que nos reta. Hay gente que reta quién ganaría. Ajá. Pero es como cuando te dicen a ti, cuéntame un chiste. Cuéntame un chiste. O oh, bueno, ya que eres humorista, hazme reír. Y La eso no de... le pasa a gente de otras profesiones. No, el, el conde de tenía un chiste genial que era si yo fuera boxeador me pedirías un coñazo. No, ¿verdad? Bueno, pues no me pillas, bien. Y es muy perfecto. Bien perfecto. Sea, aplica para todos. Hay una, una parte del ejercicio de ciudadanía que he visto en tu trabajo que me parece interesante, que es que has insistido en hacer giras uh -huh. por ciudades. Uh -huh. En un momento en el que uno dice, bueno, puedo estar muy cómodo aquí, uh -huh. eh, no tengo nada que buscar tan lejos y además la ganancia no es tal. Uh -huh. Bueno, resulta que te has tirado unas giras interesantísimas. ¿Qué te consigues en los rincones de Venezuela? No hay gasolina. Y la gente le cuesta ir a los shows y aún así quiero seguir yendo porque necesitan esos espacios. La gente me lo dice, oye, y que gracias por venir a Mérida o a Ciudad Bolívar o a Puerto Ordaz porque es algo que ellos no suelen tener y se les va a dar la semana o en conseguir gasolina o en vender y comprar dólares o en hacer otra vaina y es como que eso se está convirtiendo en la vida de muchas ciudades del interior y no podemos permitirlo. Entonces, de alguna manera... Yo voy, o sea, mi, mi requisito para ir es que la plata, pero no demasiada plata. Es decir, nadie va a perder porque alguien invierte allí, invierte el productor, que paga pasaje, que paga comida. Es decir, yo no, no es que uno va por caridad porque nadie lo va a hacer. Ok. Pero si sí hago, o sea, la tarifa más baja que se pueda para el público, también yo, o sea, es una cosa que yo quiero ir a presentarme allá, a ver el público allá, a, a tratar de conectarme con la realidad del país, porque no solamente estando en Twitter en Caracas y que te, tú les preguntas a él, mire, cuéntame qué está pasando ya, sino irlo a vivir en carne propia y que alguien te diga, no, yo tengo que ir hoy a la cola porque tengo que echar gasolina no pasado mañana, porque me toca nada más pasado mañana, y se me quedo hasta el día siguiente, me toca hacer la cola por tres días más. Es que, te, te, que estés viviendo ese, ese, ese testimonio, que estés yendo por Mérida y no haya ninguna cera vacía, porque todo es una cola, igual en Puerto Ordaz, igual en Ciudad Bolívar, te hace conectarte más con el sentimiento de la gente, te hace tener más empatía. Y eso en el fondo es el, el, el, la, la gasolina, por decirlo así, del buen material para estarlo. ¿Por qué? Porque un comediante tiene que patear la calle, tiene que hablar de lo que vive la gente. Uno no puede pretender hablar de cosas que son muy lejanas. Entonces, si me quedo nada más en Caracas, va a ser como una burbuja. Todo Mi, mi comedia, lo que yo diga, cualquier cosa, va a ser una burbuja. Entonces hay que salir... Y en parte es mi deseo salir, y quiero qué, salir. Y en esa gira, Rick, ¿qué nos homologa y qué nos diferencia? Mm. O sea, si, si pudieras decir esta es una línea que atraviesa mm. Venezuela y esta, aquí hay ra variables, razones mm -hmm. de distingo, ¿qué nos homologa? Yo creo que eh, la gente sigue de buen ánimo, a pesar de que en muchas ciudades del interior la pasan súper mal, la gente dentro de todo tiene esperanza de que las cosas pueden cambiar okay. y eh, sí creo que tiene que ver con más un tema de, no sé si confianza en sí mismos, pero es un, tema, no es un tema de la clase política, no es un tema de la esperanza de que las cosas van a cambiar, es que yo estoy haciendo lo que puedo en mi entorno y lo, le voy a echar bola siento que es eso, es como que le estoy echando bola y no me voy a dejar este, poner la, pisar, poner la pata ni, ni, ni dejar, de estar, dejar de estar de buen ánimo, nos pasó Maracaibo Estuvimos en contacto con varias personas que nos decían, mira, aquí sufrimos de las peores cosas con los apagones, sure. pero igual seguimos haciendo nuestras cosas, echándole bola, tratando de trata, de permanecer de buen ánimo. Y eso para mí es, es una lección muy importante, o sea, uno no puede dejarse de caer, uno no se puede echar a morir. Y así como has hecho estas visitas al interior y te, te nutres de lo que ocurre, también has salido. Uh -huh. Y al salir eres tú entonces el que nutre al que uh -huh. está afuera y que necesita un cable uh -huh. con el país. ¿Cómo ha sido tu, tu, tu experiencia además con ese ciudadano que cambió? Porque uh -huh. está en otro proyecto de ciudad. Todo el que ha migrado Totalmente. se integra al proyecto de ciudad, del sitio donde llegó. Porque además si no lo hace, se, se, queda, se queda encerrado. se queda Entonces, ¿cómo conectas con eso? Sabes que cambia tanto cuando la gente se va no solo su proyecto ciudad o cómo son ciudadanos, porque la gente se va y deja de comerse la luz, la gente se va y se comporta de una manera diferente, lo cual está muy bien. Eh, pero cambia tanto que hasta cambia el sentido del humor. Eh, una de las cosas que yo digo en, en un país normal, en nuestro conversatorio, es, justo, es que te vas y de, dejar de cantar chinazo es un dolor tan grande <risa> para los venezolanos. ¿Explica es como, qué es cantar un chinazo? por favor Para la gente que no es venezolana, por favor. cantar un chinazo es decirle ay, ¿no? a una persona que dijo algo de doble sentido. Es casar dobles sentido sexuales con el, ay, ¿no? y hay distintas maneras de cantar chinazo. Entonces, si tú dices algo como que ay, este plátano está grandísimo. Entonces, toda una sala ay. en el trabajo te va a decir ay imagínate estar en Chile y que un chileno diga oye, pero este plátano está grandísimo. Y tú, mm aguantando ese chinazo, pero no hay gente, hay gente que le ha salido tumores por aguantar chinazo, porque es horrible es como, imagínate que tienes que cambiar tu sentido del humor o el chalequeo, que es una manera venezolana de, relacion de relacionarse al irte, o sea, me ha tocado presentarme, en, ahorita fui en, en, a Nueva York y a Miami, a gente que tiene años que se fueron que de los bachaqueros, o sea, gente que va perdiendo nociones de, de cómo se vive acá claro. Entonces les hablo de la situación, les hablo de que ahorita se pide la clave, de la tarjeta de débito en Caracas. Y yo se ¿cómo van a pedir la clave? Entonces, pues te roban, te roban bolívares, ¿cuál es el pelo? Entonces hoy no da la clave. ¡Palante! Ya está. Entonces ese tipo de cosas, el, la, las nociones entre lo absurdo van cambiando, van desapareciendo en sus cabezas. Y para ellos lo, lo normal es, bueno, no da la clave o viene un Uber a las 3 de la mañana y te va para tu casa... Y uno aquí a las 3 de la mañana no puedes pedir un Uber. Entonces, uno sencillamente <risa> tiene otra manera de vivir. Las 3 pides una cobija y te quedas. Y ya está. Claro, claro, a dormir ahí en la casa. No te para ningún lado. Pero trato de mantenerlos de buen ánimo. Dentro de todo, no es como sientan lástima por nosotros, sino es como. Miren, seguimos siendo los que somos. Nos ha tocado adaptarnos, porque nos toca adaptarnos. No acostumbrarnos, eso sí, hago siempre énfasis no se acostumbren, no nos acostumbremos, pero dentro de todo la gente entiende, comparte mucho, la, la... agradece que uno se quede, no sé por qué, porque uno se queda porque no quiere. Ah, porque se quede otro. Claro. <risa> <No, risa> pero... Quédate, pero quédate tú. Exacto. Pero yo en una parte del show canto una canción que a mí me gusta mucho que se llama Eres tú, que es para el emigrante. Y cuando la canté allá, la emoción fue muy, muy arrecha, porque es una canción que es como una montaña rusa que los pongo a, a recordar cosas bonitas. Es una, una canción nostálgica que habla del queso blanco. Después les digo que el país eres tú. Luego los bajo a una tristeza, pero bonita. Y después los saco con chiste. Entonces la cosa es como que Ay, lloro, pero me río. Lloro y me río. Y, y eso para mí fue uno de los momentos más emotivos de los shows afuera. Porque la gente dice, coño, me siento... Eso que dices, me siento venezolano, aunque esté en, no sé, Suiza que estoy en Nueva York, pero sigo siendo eso que dejé de ser hace tiempo o que el lugar donde me fui sigo siendo de ahí. Entonces creo que esa sensación de pertenecer a un lugar es más fuerte que cualquier otra cosa y eso es muy bueno, mantener el sentido de pertenencia para mí es importantísimo porque si no puedes perder hasta tu, hasta tu identidad. Tenemos dos amigos en línea que nos han visitado, uno después de un año de ausencia y otra después de dos años, y ambos andan con los ojos puyúos, así no pueden creer uh -huh. el tema de la dinamicidad uh -huh. en calle, como del buen humor a pesar de las condiciones sociopolíticas. Uh -huh. Es un contraste de altísimo rango sí. para ellos y, y en, fundamentalmente... ¿Por qué están contentos? ¿Qué significa esto? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué no estás deprimido? ¿Qué es esto? Porque no se la pasan con Ricardo del Búfalo. <risa> Corporativos. <risa> no, pero ¿tú crees que un, un despunte como el que hemos vivido uh -huh. con el asunto humor le ha sumado algo a esta agenda? A, esta, a esa percepción que uh -huh. no tiene, obviamente, el que no, el que no te vive más allá de la noticia, uh -huh. el que no te vive en la cotidianidad y cuando se la encuentra, de verdad, es como un lepe, un lepe sí, sí, emotivo. Sí, sí. Uh -huh. de, pero aquí la gente sonríe. Sí, sí, sí. Sí, es que los, los países así están jodidísimos, van a seguir adelante, la gente no se va a echar a morir, eso es una promesa clara. Eh, eh, Henkel García me lo decían estos días en el podcast. Vas, hay una premisa que es que a la gente no le gusta morirse. Es básicamente okay. eso. No le gusta morirse ni física <risa> ni mentalmente. Y ya está. Y a partir de allí uno intenta mantener oh, un buen ánimo, o sencillamente el buen humor. Yo creo que el buen humor no es que nos ha dejado, no es que nos ha mantenido así felices. Yo creo que tiene que ver más con la flexibilización de la economía. Porque a raíz de. Los apagones nos, o sea, nos tiraron al piso. Así es. O a la celda. O a la celda. Un... ¿Ah? ¿O o o... sí, sí, sí, sí. Nos tiraron, pero durísimo. O sea, no, de verdad nos hundieron. Buenísimo, me encantó. Eh, nos hundieron en un ánimo terrible. Y yo recuerdo haber estado deprimido esos días. O sea, yo me sentía como que, de verdad, esto no vamos a salir nunca. Uno se sentía, pero chingo, Sí, en el fondo está taza. Entonces, a uno, ahora a uno sentirse un poco más aliviado. No me parece mal, a mí me parece que uno está recargando las pilas para entrompar con todo el ánimo que viene. ¿Me explico? O sea, entrompar con, con buen ánimo, con más proyectos que nunca. Uno, uno tiene que más bien utilizar este buen ánimo para hacer las cosas que uno quiere hacer y hacerlas bien. Uno no puede echarse a morir. O sea, eso no, para mí no, no, no, tiene, no tiene ni lógica. Y la gente que estimula él, siéntate triste o siéntate mal, es gente que es egoísta y ya. Que gente que no se ganaría un premio al ciudadano del año <risa> o sea, capaz a la del año. <risa> Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos ustedes, querido. Es querido. él es Ricardo del Búfalo humorista, periodista <risa> uh, novio, ¿cómo es que se llama? Deciré. De ideas, Pero es que además Pueden ver su podcast Por eso estamos como estamos Ajá. La canción informativa En sus canales de Instagram Y Twitter llama... Y tienen que dar Tienen que dar ¿Cómo se llama el de los come, comedia, comedia Antes? antes. Ay, es, Virgen del Carmen Comedia, comedia antes, novia, Chu, Con su otra novia Con su otra novia Exactamente Me gustan más los ojos de decir Pero bueno, bueno eh, eh, Es buenísimo Es buenísimo Porque cualquiera de nosotros Juraría que para contar un chiste Solamente tienes que sabértelo mm. Dios mío Y todo por lo que pasa en estas criaturas para generar un chiste, sí. compañero. Luego vendrá otro show que después poesía antes, que es para ver cómo Carrizo rima. Porque, porque eso exige otra tarea. Sí, rima. Sí, ¡Qué maluco eres! Qué maluco. Yo preparé Salir. para un país normal algunas estrofas rimadas, pero El como café, no pero era es no era la cantidad, ¿cómo se dice? La, la no métrica. No era la métrica. De ricar, no, no funcionaron, pero. Pero yo sí. yo sí sé rimar. Porque es que en aquí rima palabras como palincesto sí, reloj. Ella pero rima bien, cosas pero así. Rima bien. <ríe> No ¿Sí, ¿Sí, sí, se puede no, si sí se puede malvados ella que rima también es Naki Soto y el Luis Carlos Díaz contenidos como estos y muchísimos más los pueden ver en nuestro canal patreon.com slash /naki, Naki Luis, Luis Carlos Luis, todo pegado ah. también en YouTube y el podcast disponible en Spotify Google Podcast y muchísimas otras plataformas <risa>